Estamos de vuelta, mis amigos, con ustedes en su programa de mañana. Bueno, y nos acompaña la señora Rosa Emilia Alonso, directora del Distrito Educativo 0706 del Ministerio de Educación. Saludos. ¿Cómo está? ¿Cómo Buenos se días. siente? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, hola. Buenos días. a Cada uno le agradezco de verdad la invitación uh -huh. a este tan gran programa bueno. visto por todo San Francisco de Macorís. Así, es. <risa> es. Gracias. Miren, gracias. No, no hay que corregirle la región, el no... país y el mundo. Eh, sí, a de a Estados, el Estados Unidos, Unidos ahí. Eh, viendo. Así a es. nosotros también le agradecemos su presencia porque precisamente luego de denuncias que se hacen a través de nuestro espacio no hemos puesto en condiciones de contactar y que puedan explicarnos y sobre todo porque sabemos que el país entró en un proceso de renovación educativa o de revolución educativa, y que hay una cantidad de, de recursos que están distribuidos para cumplir con ese fin, Así es. y tenemos dificultades en escuelas, como la que ya presentamos y la que usted tiene conocimiento, que la comunidad ha decidido para evitar males mayores, paralizarla Y uno no se explica que en tiempo de bonanza para la educación del 4%, educación tenga en nuestro en nuestra área de San Francisco de Macorís, ese tipo de problemas. ¿Cómo se explica? Sí, bueno, precisamente usted está hablando de la zona de Cruz de los Basilios. Correcto. Eh, nosotros, en el caso digo nosotros, porque siempre me acompaño de un equipo del ministerio y del distrito. Estuvimos reunidos la semana pasada con la zona, con los padres, la ADP y cada uno de los moradores. Donde le explicaba que ya el ingeniero había hecho una licitación el mes de noviembre. Ustedes saben que diciembre... Y enero sí. prácticamente no se desembolsa dinero. No es febrero y marzo. En, exactamente. En la semana que, eso, que tuvimos, que fue la sí. semana de elección, le iban a depositar al ingeniero. Me informaron que en esa semana no estaban haciendo desembolso, pero que en esta semana sí. A raíz del de llamado que hicieron a paro para el día de hoy, la sí. zona completa, yo hice una cita y estuve ayer en Santo Que en el día de ayer ya se le había depositado el dinero de la licitación. que los ingenieros.? Entonces, eso va a otro apartamento. Entonces, va al banco. Ya cuando está en el banco, el ingeniero pasa y firma y puede tomar posesión de los recursos. Ayer a las 11 de la mañana me comuniqué con el ADP de la zona, con la madre. Eh, la madre, en el sentido, es representante de los AMAE. Bien. Y la directora, para que dejaran sin efecto, porque ya hoy el ingeniero inició a trabajar. Estamos hablando de una escuela, que tengo las fotos aquí. ¿Dónde esa está escuela, la escuela? En el cruce, los no, cruce de los Basilios. Esa escuela tenía siete años paralizada antes de mi gestión. Y en mi gestión se ha logrado prácticamente en tiempo récord, porque no tengo dos años en la gestión, ya que el centro está prácticamente listo. Aquí tengo... Lo que le hace falta al centro, nada a más. A nadie, ¿no? ¿La, ¿La tiene sí. digital en el celular las fotos? Eh, para ver eh, si no actualizada. De... Okay. Ajá, pero podría, eh, podría enviarle WhatsApp. una memoria, incluso ¿Por los. Por Ajá. Era, era, okay. por, era por si tenía un WhatsApp. Oh, sí. Oh, sí. Esa parte que estamos presentando ahí. ¿Qué sí. es? es ya, exactamente, ya es el patio. ¿Se notaba yo... antes de entrar? No, no, no. no. Ah. Esa escuela simplemente tenía la estructura. Y estaba llena de colmején, arruinada. Siete años, ya ustedes saben, una obra que implica con mucha hierba y todo. Eh, ya actualmente está detrás, ahí ya lo que le falta a esa obra, que en 20 días, y es la palabra que nos ha dado el ingeniero, ya está lista, ya está terminada. ¿Por qué en 20 días? Porque le falta la parte de la jardinería, que ya le están... Trabajando, eh, trabajando el, fil el filtro que eh, con un pozo tubular que va sí. a llegar el agua porque una zona que no tiene una agua potable exactamente no es acueducto. No acueducto. No acueducto. La comunidad lo que quería es que le habilitaran una aula y un baño para entrar los niños. Reconozco como directora que el lugar que está no es el lugar apropiado, verdad, para tener los niños. Pero qué sucede cuando estamos trabajando con niños. En un centro educativo puede tornarse otra situación y es que le pase algo a un niño con una varilla sí. o algo que dejen los trabajadores, aparte que entran o todo tipo de personas ¿No al centro. No es seguro de tener los niños en esas condiciones no, de construcción. No es seguro. ¿Las clases están suspendidas entonces en este momento? En este momento está suspendida, pero repito, ayer a las 11 llamé para que por favor porque suspendieran. suspendieran el paro porque ya conseguimos, así mismo le decía, el objetivo que queríamos, y es que le depositaran al ingeniero. Y yo mismo le garanticé, dale seguimiento, que ya el ingeniero ya no me dice, dime Rosa, <risa> dale seguimiento al ingeniero hasta terminar lo que nos falta. Rosa, eh, aquí ha habido una denuncia reiterada, de, sobre todo del de, el... Monflores, ¿no? Sí, sí. Con uh -huh. relación a la escuela It's de maní. donde eh, un plantel terminado totalmente, pero todavía no ha podido ser utilizado por un, un, una carretera, una, una calle que no... Ahí de acceso. Esa uh -huh. es, ¿verdad? Sí. Es esa, o sea, por el entorno. Fíjese, fíjese cómo está. Hay, o sea, otra, o sea, hay ese otras es, imágenes. Esa es la vía principal para llegar a la escuela, maestra. Bueno. Mire. Vamos a ver. Esa, esa tiene, esa es la parte de atrás que no hay acceso. La parte de adelante es por donde están los o sea, apartamentos. Okay, la parte de atrás que lo, no que va a haber ahí, acceso. Paren ahí, muchacho, es, por, por favor, si lo puede frisar máster ahí. Esa es la parte de acceso, ¿verdad? Ajá, esa es Ajá. la parte de acceso. Ahí sí. ¿Cuál es la razón por la que no ha comenzado a, okay, a usarse ahí. ese centro? Sí, mire, el centro ya, el día que estuvo el ministro aquí en la inauguración de lo que es, eh, perdón, la inauguración, no, es la entrega del eh, centro, centro, del centro de, sí, de, de atención, de atención a, a, a la diversidad. A la diversidad, diversidad exacto. exacto. Le dieron prioridad. Sí, exacto. Inmediatamente, sí, okay. personalmente hablé <ríe> Estaba ocupando con el de otra Entró, parte de la educación. Pero bueno, bueno, bueno. bueno le, Pero no. le personalmente hablé con el ministro de ese caso. ¿Por qué? Porque ya ese centro tiene suplidores, tiene todos los empleados nombrados que están ahí dándole mantenimiento. Que tiene bastante al centro. tiempo nombrado, me dicen. Eh, Ahora eh, sí cualquiera. Yo no me ellos, eh, bueno, ellos están dando servicio. Sí, sí. Ya Est se terminó eso. De que... Están dando servicio. Todo el personal administrativo ahí está de Sereno, está de Guardián, Todo le están dando servicio y manteniendo a la escuela. Porque ustedes saben una Pero escuela no cerrada no hay docencia en la escuela. Los maestros que están nombrados están distribuidos en las demás escuelas, trabajando también. Es decir, que no hay nadie de los que están nombrados en casa. Ese caso es de obra pública. Nosotros ya estamos esperando que obra pública, incluso hace dos semanas que visitó el centro, visitó la zona, porque hay una cañada que la comunidad quiere que la le, le, le, le encarchen para completarla. Yo mismo le decía a, al señor Flores, Usted parte de la comunidad. Cuando iniciaron el centro educativo y vieron la situación, a ese es el centro, y vieron la situación de esa cañada, inmediatamente tenían que dirigirse o al distrito o dirigirse al mismo contratista para que junto con la construcción fueran trabajando también la cañada. ¿Qué impide que el centro comience a funcionar desde el punto de vista de ustedes? La entrada nada más, que es la calle. No, pero ¿cómo va a ser? Ah, no la, pero nos dice, nos dicen que hay una cuestión, escúchame, amado, sí, de, sí. de una cañada. Eso es lo que ya, estaba explicando, ya y... estaba explicando. Eso es pues. lo que le estoy explicando porque ahora, mire, obra pública. Obra pública. Sí. Sí. No fue la llamada. Sí. <risa> ¿Por sí. ¿Por fue me un entró un una llamada aquí? No me, me, me Cuando termina una escuela, le hace la calle, ¿verdad? Entonces, al llegar un elemento más, que fue la cañada, entonces ellos vinieron a hacer otro presupuesto. Yo creo que, y le puedo dar, un. es decir sacarle la responsabilidad quitarle la carrera. responsabilidad siquiera a usted como del distrito y a la y educación y a educación no a, a la dirección de obras okay. de educación suponemos que el entorno es estudiado mediante estudio topográfico uh -huh. y, Medioambiental, ¿eh? y estudio de suelo y estudio de suelo y me imagino que la cañada estaba ahí. Sí. Así es. Quienes tienen que prever, o decir, prevenir, es el ingeniero y el que hace el levantamiento, porque es una realidad que están haciendo una obra donde hay una cañada. De hacerlo, debieron de irla implementando conjuntamente con la construcción, con la construcción porque ahora mismo. Ambos márgenes de la cañada, que me imagino no son más de cuatro, de tres metros de, porque es bien estrecha, debieron de estar siendo también canalizadas de forma correcta. Intervenida. Si sí, Intervenida. la ingeniera trabajó la parte de acceso por donde está la cañada, le hizo como un pequeño puente. Ah, yeah. Sí, esa parte la ingeniera la trabajó. La comunidad está pidiendo la cañada completa. Ah, ya. Yeah ese, es otra. Esa es eh, otra. Como pero dicen, la, otra la, la parte de la entrada, de donde está la cañada, sí. Y la que tiene que ver con el entorno de la escuela. Eh, rosa, eh, es rosa. Eh, eh, la cañada, miren, la cañada pasa antes de llegar al centro. Entonces, oh, no es que él, cruza cerca, eh, no, dentro no, de la, no. ¿A qué distancia? Pero no aparece en las imágenes. Eh, sí, él, él, él, él más, más o menos, como a tres sí. o cuatro, más o menos, metros de distancia. No es, no es, eh, no es tan, no, es de no, de, no, es, cruza no es, por debajo, exacto. sino Pero que sí, es próximo. pasa exacto. Tienen que cruzar por ahí la entrada. Entonces, eso fue lo que ella organizó para poder. Hay un paso peatonal por ahí, exactamente. Ya. Mira, eh, Rosa, eh, nos, me gustaría preguntarle: uh -huh. eh, nosotros vimos de información que hiciera la ADP de una cantidad importante de centros que no están terminados, otros en condiciones precarias, vicios de construcción. En ese sentido, y debemos de recordar cuando estuvo el ministro de Educación sí. acá, la situación que se dio de, plantea, de en ese momento en vivo de plantearle todas esas condiciones críticas que tienen muchos centros acá y en el país. Pero limitándonos a San Francisco, uh -huh. eh, ¿cuál es la situación de esos centros que están en, en esas condiciones? Ok, miren, en el caso ahora mismo tenemos... Cuatro centros intervenidos. Está Alta Gracia Grullón, que se le hizo una aula móvil, ya está lista. ¿Dónde ya. queda esa? Ese queda en Atillo. Atillo. Uh -huh. Hay una en Madeja, que estaba falta una cisterna, también se le hizo. Hay una en Los Cacaos, eso en La Yagüiza, que está siendo intervenida con un baño. Y el Liceo Miguel Cervantes, que incluso ustedes lo vieron que tenían situaciones también, ya se le corrigió la parte de los baños. Que ahí era que tenían la problemática. ¿Ese dónde queda? Sí, eh, no, esas es son las que están intervenidas. Pero el, el Miguel Cervantes, se le dice donde queda. Ah, ok, ese está en naranjo dulce. Naranjo dulce. Uh -huh. O sea, Mire. ya se resolvió el problema de naranjo dulce, que ellos estaban exigiendo por los baños. Sí, ellos sí, en la parte de los baños, porque ellos exigen ah, pero, construcción. No, pero ¿qué que sucede? A la gente de naranjo dulce de que, que también sitio, lo digan, si no, se les resolvieron. Casi frente a una curva que hay antes de llegar a la gallera. Exactamente. <ríe> ah, <ok. Sí, ríe> ¿Qué sucede cuando...? Pues te ponen a hablar a ti ¿Eh? y No, pero es verdad, la gente de naranjo dulce... Esa situación, pues también que denle un toquecito a uno para uno ¿verdad? Sí. también decir Miren, aquí, aquí, puedo, aquí puedo demostrar en esta parte, como director, a mí me toca gestionar, ¿verdad? Gestionar, dar seguimiento a los casos y algunos casos de construcciones tienen que ir a licitaciones. Porque la, eh, sí, vale. la parte que tiene es con una cantidad mayor de dinero que se, se puede resolver y eso va a licitación. ¿Qué es eso? Pero, ajá, Esas son las relaciones de los centros que tienen situación en el distrito 0706. Ahí tenemos fecha y todo de cuando nos lo recibieron. Esto desde el 2018, tengo aquí incluso, mire, esto es un seguimiento que le doy. Muy seguimiento bien, a cada bien, centro y, y que le estoy Déjame. Detallando la Se situación De cada uno de ellos Aquí están los centros que están en construcción El porcentaje que están Todo eso yo lo vivo remitiendo Dándole seguimiento porque es mi trabajo porque a veces yo le digo a los moradores, si tuvieran en mis manos, resuelvo ahora mismo. Lo mío es darle seguimiento. Y a base de ese seguimiento hemos conseguido esas intervenciones y tenemos dos centros que están en licitación, que es la Máxima Tavares, 22. que está en los arroyos, y tenemos otro centro que es la Otacilio, que eh. está eh, en los Aguayos. Permítame, permítame eh, destacar de aquí. A... ¿Cuál es la situación de esos centros? Agrietas, agrietamiento total. Eh, filtraciones. Mira, aquí tenemos la escuela de Gesemaní, un uh 98%, -huh. eh, escuela eh, Espejo Tassilo de la Peña, un 98%, es. la escuela de los Ciruelos, un 92%, la escuela del Cruce de los Basilios, un 94%, eh, la escuela Bendición Balbí, 75% de construcción, la escuela de La Loma de la Joya, 1, 8%, un 8%. O sea, ahí. Ahí, ahí un momentito. Uh -huh. Yo quiero... Llamar la atención a los basilios. Uh -huh. La suya de, está en un 94%. Y, y vemos ahí una antepenúltima, abajo, 8%. 8%. que sí, creo es la loma de la joya. No sé el tiempo que tenga esa. Esa es nueva. Esa es nueva, sí, es decir, que tampoco es tiempo para criticar. Para, del para exigirlo. No. Pero en un 94%. Creo que debieron, y ya usted le había dado una, una información de reciente de ayer. Así mismo. Y deben ser consecuentes y darle un voto de confianza a la maestra y a la directora y no paralizar eh, en esas condiciones. Bien. Digo yo que muy está alto ya la, la conclusión. Por último, eh, aquí el eh, Politécnico de las Caobas, un 13%, ese está todavía. Son nuevo. Le falta mucho, esos son nuevos. Ahí está. Bien. Y aquí eh, tengo la relación que ella muestra: que son 22 obras. Es que se habla. Entre la, que él, ¿Cómo se llama? ¿Eh? 22 ¿Eh? obras que están sí, sí. en proceso. Así es que se habla. Y es la que ella le está dando seguimiento en su gestión de dos años o menos de dos años: 22. Y quiero mostrarle también, mire ayer yo le envié por WhatsApp, este fue el desembolso que le hicieron al ingeniero. Es decir, le estaba bien, ah, hablando pues a la comunidad. Ah, con Ahí. Ahí está el desembolso, a cruces de los vacilios, un millón. Para terminar ya todo lo que le falta. Oh. Le envié por WhatsApp a esa comunidad inmediatamente, recibí ah, esa información allá ah, pues ah, es que en Santo exigirles al ingeniero, entonces. No, ya el ingeniero no, no, no, hoy inicia está... trabajando. Eso fue ayer, que él recibió ah, el bueno. desembolso. Pero ya si hoy de aquí está en adelante, trabajando. entonces, eh, cualquier retraso, ya es responsabilidad del ingeniero pero, y ya y no pero, de... O empresa no va a permitir eso porque ya lo dijo, sí. que el ingeniero solo dice, Exactamente. Y es una pensita, bueno. porque es algo que es preocupante de todo esto, ciertamente no depende de manera directa, eh, de usted, pero tenemos 22 centros acá en condiciones eh, de, reparación. de reparación y solo hay cuatro intervenidos en estos momentos, sí, estamos es. hablando de un porcentaje altísimo de centros educativos en San Francisco de Macorís que necesitan ser arreglados y que no tienen una respuesta en estos momentos, vamos a decir, a resolver el ministerio eh, bueno, puedo decir que se tiene respuesta paulatinamente. Okay. ¿Cómo así? Porque las obras que van a licitaciones las van llevando poco a poco. Ya ahora tenemos dos obras en licitaciones. Y eh, decirle a la comunidad educativa que entre todos podemos avanzar. Yo como directora seguir dando seguimiento, asistencia ya eh, eh, directamente en la sede, a la OISO y en las obras que sean de ellos, para buscar soluciones. Oh, bueno. Pero necesito de su apoyo así, también y así, colaboración. Sí, así bueno, gracias gracias. gracias a la señora Rosemilia Alonso, directora del distrito 0706,